recuerda que también hemos estado brindando información, hemos estado haciendo un seguimiento como programa Lado Verde por el cuidado del medio ambiente en cuanto a la realización de la COP24 que se ha desarrollado en Polonia. Nuestro país también ha participado y ha recalcado una vez más y ha reiterado el compromiso que tiene nuestro país para luchar con el cuidado del medio ambiente, para reducir los índices de contaminación, los gases de efecto invernadero, entre varios aspectos. Y en esta ocasión nos está acompañando la delegación específicamente también. ...también que ha formado parte de esta importante cumbre. Quiero presentar a Idelfonso Canaza, Arquiri pumalco de Conamac. ¿Cómo está? Buenas tardes, Buenas un tardes, gusto que ¿cómo? nos esté acompañando. Y Alvira Gutiérrez, directora de Adaptación. ¿Cómo, está? Buenas, ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenidos a ambos. Es un gusto que nos estén acompañando para abordar estos temas que realmente son importantes. Y también es importante que nuestro país haya formado parte una vez más de este tipo de cumbres que tiene que ver... ...y está relacionado con el medio ambiente. ¿Cuáles son estos puntos que se han abordado? Bueno, mira, comentarte que es la número 24 conferencia de partes que se ha realizado en Polonia... ...en el marco de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático... ...y es una eh, conferencia que reúne a todos los estados del mundo que, están, que son miembros de Naciones Unidas... ...y que han eh, suscrito el convenio... ¿no? Eh, en esa línea eh, la, la delegación boliviana ha participado eh, organizada preparada un poco por la cancillería la autoridad de la madre tierra y la plataforma indígena originaria campesina que está integrada por eh, organizaciones sociales está integrada por asambleístas legislativos de las circunscripciones especiales y por eh, entidades del sector público, ¿no? particularmente la autoridad de la madre tierra, entonces una de las tareas que nosotros tenemos en la en la, en la COBE es eh, plantear la posición boliviana respecto a cómo resolver eh, los problemas de cambio climático ¿no? entonces eh, Bolivia uno de los aportes que ha presentado en la en la convención es precisamente la constitución, la conformación de la plataforma indígena originaria campesina. ¿no? Ya desde el acuerdo de París comentarte que eh, desde la firma del acuerdo Bolivia ha liderado el tema del reconocimiento de los saberes indígenas eh, como estratégicos para la gestión del cambio climático. ¿no? no te olvides que tenemos infinidad de saberes, indicadores que son claves para eh, prevenir o para Conocer el clima en la gestión del agua, igualmente no hay saberes ancestrales en la gestión, cosecha de aguas y muchas otras prácticas que son muy importantes y que ayudan a las comunidades indígenas a eh, desarrollar resiliencia. ¿no? Pero además porque la cosmovisión de los pueblos indígenas es una cosmovisión de respeto por la madre tierra Exacto. ¿no? Entonces eso es central porque eh, la primera posición que tiene Bolivia en estas negociaciones es denunciar el capitalismo como la causa estructural del cambio climático y frente a esta causa estructural lo que nosotros ponemos en la mesa es que la, el conocimiento y la sabiduría y el vivir bien de los pueblos indígenas es una alternativa, es un nuevo paradigma que puede ayudar a resolver estos temas. ¿no? entonces este es el paraguas si quieres el gran paraguas que eh, la posición boliviana tiene en este tipo de negociaciones Exacto, yo recuerdo cuando el canciller eh, intervenía uh -huh. en la COP24 y ha ratificado una vez más el compromiso que tiene que ha tenido desde uh -huh. la COP21 ahora el compromiso que se tiene para reducir los gases de efecto invernadero, evitar uh -huh. esta contaminación ¿no? que, que se está registrando hoy en día que no es solamente en nuestro país sino uh -huh. es un problema a uh -huh. nivel uh -huh. mundial el que se uh -huh. está viviendo, son más de ciento 97 países que han firmado este compromiso, desde el 2015, la COP 21 hasta la fecha, Bolivia ha logrado avanzar, hemos avanzado de manera positiva, ¿cuánto hemos avanzado? Bueno, buenas tardes a todos eh, hermanos del pueblo indígena del mundo Bueno, Bolivia ha avanzado exactamente a la plataforma verdadera que está conformado por el Pacto de Unidad que conformamos lo que es la CSUCEV las hermanas Bartolinas, conamag, uh -huh. los Cidob, y hermanos interculturales. Y hay, también de parte del Estado las la autoridades de Madre Tierra, asimismo también la Asamblea Legislativa Plurinacional, los, los indígenas que tenemos representantes, ellos ahí están, ¿no?, el Estado. Entonces, Estado y organizaciones hemos conformado verdaderamente para luchar contra el cambio climático para no sufrir los pueblos indígenas los, los pueblos indígenas sufrimos primero el cambio climático Exacto. ¿no? por ejemplo ayer nomás en, en el alto casi tres centímetros granizo que no antes que no pasaba así ahora está pasando cualquier dato llueve cualquier dato sale solea, el sol sale el sol ¿no? entonces es, eso afecta a nuestros sembraría a nuestra ganadería a todo eso entonces los pueblos sufrimos no entonces eso es el, eso está esa plataforma ha anticipado una, una un Tinco, un llamado Tinco en, en Cochabamba en el mes de octubre, para llevar nuestra propuesta, realmente han participado 30 países, de 30 países delegados. Entonces ahí ya hemos dado nuestra propuesta, propuesta que los pueblos indígenas, los conocimientos, son alternativos para la lucha de cambio climático. Exacto. Entonces en la COP ya, ya se ha considerado eso, ¿no? Y además nosotros como Bolivia, que no, los pueblos indígenas así, los campesinos, todos un pacto aquí en el Estado de no estamos participando, ahora sí tenemos una participación. Eso ha logrado en el COP también. Exacto. Entonces, en, en eso estamos y bueno, estamos felices y saludos a todos los pueblos indígenas, lucharemos frente a este cambio climático y responsabilizamos al, al capitalismo. Ahora es importante la integración también que sí. se ha mostrado ¿no? y que se está viviendo. Eh, ya para ir finalizando, ¿cómo se estarán aplicando estas políticas o cómo se estará poniendo en práctica estos temas, estos puntos que se han abordado ahora en la COP24. En nuestro país siempre ha mostrado el compromiso, siempre ha luchado, ha trabajado y lo ha demostrado. ¿Cómo se estará aplicando ahora, de ahora en adelante? Bueno, Bolivia, como dices eh, y como lo decía el compañero, desde el, la firma del Acuerdo de París ha puesto en la mesa varios temas y uno de sí. los temas centrales es esta conformación de la plataforma global de comunidades locales y pueblos indígenas, ¿no? que sea a nivel del mundo para que se reconozca a nivel mundial el valor del conocimiento indígena como un estratégico al cambio climático y como te decía el compañero, se ha desarrollado estas, estas actividades eh, muy importantes, este encuentro diálogo TINCU que hemos organizado en Cochabamba en octubre, ha convocado a países, estados, grupos de amigos de la plataforma mundial y eh, bueno y a también a personas que no estaban digamos de acuerdo con la plataforma para en un diálogo abierto, un TINCU poner en la mesa todas las ideas dialogar y encontrar consensos y eso realmente ha facilitado que en la COP24 la primera decisión que haya aceptado, la, que haya promovido la COP24 es precisamente la decisión de la conformación de la Plataforma Global de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas. Y Bolivia, como decías, no se queda en el discurso, o sea, Bolivia lo Exacto. pone en la práctica, ¿no? lo lleva en la práctica y eso es lo que hemos hecho con la plataforma. Entonces, el trabajo que tenemos de aquí para adelante para nosotros es seguir trabajando en el intercambio de saberes, en el reconocimiento del saber indígena, en el desarrollo de capacidades de los pueblos indígenas y en cómo desde esta visión podemos encarar mejores acciones para el cambio climático. Y seguir llevando la posición nacional, ahora somos parte, bueno se ha quedado conformar un grupo facilitativo de la, de la plataforma global que debería estar conformada por los estados en las diferentes regiones de Naciones Unidas, obviamente Bolivia al haber liderado este tema va a tener un rol protagónico en estas decisiones Exacto. a nivel mundial. ¿no? Y no por nada, pero quiero destacar ya como punto final, no por nada somos el país que contamina con el 0,01% por las diferentes políticas, el interés además que se ha estado poniendo, que hemos estado viendo, que se han estado aplicando ya hace uh -huh. años atrás, desde ahora, hace 12 años específicamente desde este gobierno. No por nada somos el país que menos contamina y así aún así... Seguimos trabajando por nosotros, por los países de la región, por el mundo, por el planeta, por el interés que se tiene para cuidar el medio ambiente. Me gustaría comprometerlos para una siguiente oportunidad y poder abordar punto por punto de lo que se ha estado eh, abordando en la COP24 y desglosarlo, conocer Perfecto. más a fondo. Es importante para todos. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? ¿Es un compromiso? Sí. Claro que sí. Bien, entonces muchísimas gracias. Ajá. Gracias por el tiempo, por haber venido y por hacernos parte también de estos acuerdos. Gracias. A ti, por pues, la próxima. Gracias, nos, en otro oportunidad. Nos agradecemos, gracias. Gracias. Es de esta manera que le ponemos el punto final. Como siempre ha sido un gusto poder acompañarlos. Continúen en nuestra sintonía. El reencuentro será el día de mañana. Permiso.